Eh, Arte y Salud ¡Nargar! ¡A la maldita policía! ¡A por ti! ¡Por qué estás secuestrado de mi hija! Madre mía, qué locura Uuuh. ¿Qué? ¿Qué ha? ¿Has picado, verdad? Acabo de picar al maldito ¿Tú estás esperando a alguien? No, no, no, no a nadie ¿Si ¿No estás esperando a nadie? A lo mejor es alguien que ha vuelto ¿Alguien? Ali, Ali, andate. abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre! por favor! Working? ¡Mira! ¡Mira! Hey, ¡Eh! ¡todo! ¡Eh! <risa> Me cago en la maldita no. leche, me cago en la maldita leche, es el mismo tío, es el maldito mismo tío, eh tú, eh, corre, corre, corre, eh tú, ven aquí hombre, ven aquí hombre, no ¡Oh, cómo por. eh tú, para, para, maldita sea, ¿dónde está? Maldita ¿Qué era ese? ¿Qué, ¿Qué quería? Es el maldito mismo, tío, que vino ayer por la noche, Sarai ¿Y tú dónde estabas? Estaría buscando a Ari Sí, justo por la noche cuando ha venido el tío, ¿no? Sí, y es el mismo Es que es el mismo maldito, tío, que vino ayer por la maldita noche ¿Y dónde está Nacar ahora? ¿Dónde está? Es que maldita sea, es Madre, que... yo No lo he pillado, tío, tío es que soy tonto, ay, ay, ay, tío mira esto. ¿Qué es eso? ¿Qué Esa es nota. eso? ¿Qué nota Madre Otra mía es maldita nota, es que me Madre cago en mía, la leche ¿Nacar? Nacar, ¿Nacar? What? ¿Has, visto, What? ¿Has visto a alguien? ¿Has visto a un tío que se estaba ahí corriendo ahí abajo? ¿Cómo ¿De dónde vienes? ¿Qué haces por no, aquí? De buscar a Ari por ahí abajo ¿Y no has visto a nadie bajar? No, no, ¿a quién voy a ver bajar? ¿Qué ha pasado? Pero, Pero si hemos Naka... salido corriendo no, no, no, no, no, no. Nacar, una cosa ¿Por qué vienes con la capucha? No sé, es algo un poco raro, ¿no? No me puedo explicar. Porque venía escuchando música, estoy rayado Ah, venías escuchando música Pero espérate, escúchame Es que nosotros hemos salido o sea, Nos ha picado el timbre Y el tío, ¿tú por dónde has venido? Pues por ahí abajo Por ahí abajo, justamente aquí, aquí ¿Sí? a la derecha Sí, he dado sí. la vuelta entera no, Y la, pre ¿no, la pregunta aquí? es ¿Por qué estás viendo desde ahí arriba si no. siempre venimos desde ahí? <risa> Hombre, porque no voy a buscar por el mismo sitio que ya he buscado siete veces, ¿no? Me he ido para abajo a ver si veía algo ¿Y no, no has visto a un tío sí, corriendo vestido rollo de mini militar? No, ¿cómo no he visto a nadie, corriendo? no he visto ¿sí? ¿Cómo no? ¿Pero, ¿cómo? ¿Qué acabamos de llegar? ¿Se ha sido ahora? Yo No vale. he visto a nadie corriendo eh, vale. Vamos a hablar un segundo, la ¿no? Cartuz Quédate sí, aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No, lo, lo siento, de verdad que. Es que tenemos que discutir una misma para, para, para, para, para, para, para, Déjame casa, ¿no? Aquí, quédate aquí, hombre. Quédate ¿Qué? aquí un segundo fuera de la puerta. Puedo no puedo creer. No, porque es su casa. Y Sara, ¿tú le dejas sí, sí. pasar? Déjanos hablar un momento, por favor. Segundo, hombre. Déjanos hablar. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Viene de ahí abajo con la capucha puesta. Acabamos de venir. No nos ha visto, no ha visto a nadie. O sea, es improbable. Es que ha sido él. Es que si el tío se ha ido corriendo con la ropa de militar. Además, llevaba... para. ¡Para, tío! Quiero bajarte, hombre, y no parar de escuchar. Déjame, puedo estar aquí sentado, ¿no? No, no puedes. Bájate, hombre. ¡Qué raro, rarísimo! ¡Hemos bajado sí, sí, corriendo! Es algo muy, muy raro porque no hemos bajado corriendo hace un minuto justo a... Y tapado con, con la capucha con la capucha cuando bueno, yo no he visto a la con capucha en mi vida, tío. No, pero en no, no, mi vida, en no, mi vida, en no. mi, mi vida, y justo está venido desde el mismo lado que viene el sí, secuestrador sí, sí. No he visto el, nada tío, rarísimo. Y justo ha aparecido una carta cuando venía Nakar. También es verdad, también es verdad. Yo sabía de verdad, pero algo raro está pasando con Nakar. Es todo muy extraño, eh, muy raro porque nos hemos despertado. Nakar no estaba, justo tocaba el timbre. Hay no. un tío corriendo, corriendo. Sí, que justo sí, es el sí, que vino sí. ayer por la misma calle. De repente viene Nakar con la capucha vestido de negro. Parece que. Parece tristón, es que es muy, raro, muy raro. Parece como que se haya cambiado Nacar de ropa. Capucha para se que no la, la capucha capucha Y ha dicho, no me he ido a buscar a Ari. Y a lo mejor él es el maldito secuestrador. ¿Y qué hacemos? Es que Nacar me pinta muy mal. Hay que interrogarlo, Sarai. Y tú dirás, hasta cómo vamos a hacer un interrogatorio y obligar a que cante, eh, Exacto, y que, que, que nos diga lo que diga? queremos. Eh, exacto, que nos diga algo de pista sobre Ari. Pues obviamente tenemos que cerrar a Nacar en alguna habitación, atarle las manos justamente por detrás y hacerle un interrogatorio. Porque estoy. Estoy seguro de que Nacal sabe algo que nosotros no sabemos. Mucho culparme a mí, pero esto no tiene sentido, ¿verdad? Porque, o sea, obviamente que yo acabo de venir de ahí, pero es que no he visto absolutamente a nadie. ¿Qué culpa tengo yo de que un señor encapuchado, según dicen ellos dos, que a saber si están compinchados, venga por ahí corriendo y yo no lo vea? Pues iba con la capucha, distraído, escuchando música, pues no he visto absolutamente nada. Y qué raro, qué casualidad, que ayer Sarai por la noche justamente no estaba y también vino alguien, o sea, muy extraño, ¿no? Ahora tengo yo la culpa de todo, me quieren echar a mí la culpa y quitarme de en medio. Pero no te preocupes, Sarai, porque harta siempre, siempre. Siempre, siempre tiene malditas soluciones. Vamos Madre a ponerle mía. unas malditas esposas en las manos y él jamás de los jamás, de los jamás, de los jamáses va a poder moverse con las esposas. Obviamente, no se va a poder mover con las esposas. O sea, ¿qué está pasando? Porque literalmente no entiendo absolutamente nada. De repente se odian, de repente ahora son amigos, de repente quieren buscar a Ari, de repente me culpan a mí. O sea, cuando Arta desde el primer momento dudaba de Sarai ahora me quieren culpar a mí los dos. Yo creo que es un complot contra mí y que me quieren quitar de encima de alguna manera. No saben cómo hacerlo y se están compinchando para echarme. Pero bueno, si es lo que quieren, no lo van a conseguir Porque obviamente, yo voy a intentar traer a Ari de vuelta Y que todo salga bien Le vamos a preguntar qué es lo que hay en la carta Y después vamos a abrir la carta a ver si es lo mismo que pone Que dice él Así que ahora hasta el final del vídeo Maximus Ahora mismo vamos a hacer una auténtica locura Vamos a esposar a Nakar sin que él lo sepa Hay que hacerle una pedazo de trampa Vamos a hacer un interrogatorio bestial Porque creo que Nakar es el maldito secuestrador Yo sé algo que ellos no saben Ni nunca van a saber, así que... De nada, Maximusquad. ¿sí, pues, nosotros vamos a intentar esposarlo ahora mismo. Vamos a ir full de buen rollo, como si él no fuera su vuestro lado no, ni nada. Y en cuanto menos esté, voy a sacar a las esposas que va a hacer es ¡PA! Está haciendo cosas muy raras y que sabe cosas que no nosotros sé, no, no sabemos. Así que, Maximusquad, ¿sí, pues, antes de esposar a Naka, de verdad, no olvides suscribirse al que es total, pero totalmente gratis, gratis, gratis. Vamos a intentar ahora mismo saber dónde está Y vamos a intentar también superar a Neymar Junior, que ya sabéis que estamos a punto, a punto, a punto, a punto. Así que, Maximusquad, ¿sí, ese es nuestro maldito reto. Así que Suscribiros al maldito canal que es gratis Y hay vlog absolutamente todos los días a las 8.40 Donde siempre, siempre, siempre Siempre, siempre se está liando Tengo sí, también likes en este vídeo y vamos a expulsar a Nacar Porque vamos a hacerle un interrogatorio Del copón, del de copón Del copón Nacar, ¿qué haces? Nacar, ¿qué haces ahí abajo, tío? Nada, Estaba vigilando el motor de la piscina, tío ¿Cómo que estás vigilando el motor de la piscina? Sí, porque hacía un ruido raro aquí abajo esto de Pero que eres ahora técnico de piscinas No, en es plan, estaba mirando a ver que sonaba, porque está perdiendo agua Ah, vale, vale, vale, sí. pues no, se, no te preocupes sabes que sí que es verdad que no Algunas veces en la máxima arreglada la piscina ah. Y es muy bueno, eh, pero tío, quítate la chaqueta ¿No? Cuando te vayas a meter claro. por ahí pues Es que, pues quítate la chaqueta Porque es que ahí es te vas a calor y... exacto. Da te te igual, pues la lavo Da igual, yo, de verdad que te lo recomiendo ah, que, que, eh, no me la... que No me quiero quitar la chaqueta Quítate la chaqueta, que te... o sea que no, no No te va a pasar nada, dejes Gesh Quiero ir con la chaqueta que no que Simplemente por y para El calor, ahora va a salir súper raros Mira, me la voy a quitar solo para que os calléis, ¿eh? Vale, De verdad, vale, pero ¿qué no queréis? Es que esa chaqueta es muy caro. Le hemos quitado la chiquita para esposarle las manos Así que vamos para allá Nacar, entonces Yo de verdad es que no entiendo mucho de piscinas Pero explícame Tío, tienes las manos reventadas No bajes más a la piscina, ¿sabes? Y la espalda como que te la noto que estás encorvado todo el rato No estás con... Porque estoy en tensión porque ha desaparecido Ari Ya, pues descensate un poco Ponte recto como un maldito hombre, ¿no? estás muy raro No pasa nada Somos un equipo Somos un maldito equipo Mira, mira, Nacar, Mira cómo tiene por aquí Mira, mira Claro, es que... Están rojas A ver, mira la, la te otra mano, a ver, ¿qué pasa pero que pasa, mano? que no pasa nada, pues, tío no que Sara no es ves, una especialista, mira, super mega ultra, super chula mira, su una otra, moda, la, herida, la herida, la herida super mega ultra heridosa efectivamente, a ver a ver, esto es un plástico, esto es un plástico esto es un plástico, hala bro, he esposado ¡Ahora! esposado, ¡Ahora! esposado ahora que, ahora cómpata los dos, que os habéis a los dos, ahora que, si sí, no, ahora ¿qué puedes qué conmigo ¿Ahora con la moda, Ahora, la ahora? Ah, duelen, están muy apretadas Tío, ¿qué haces? Chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín ¿Ahora dónde lo llevamos, ¿ahí? ¿Cómo que chiquitín? No lo llevamos, ¿Cómo que, chiquitín? que o sea, nos cuente todo ¿Qué? Venga, te vamos a llevar ¡Los tengo Ay, que, es que es contar, es psicópatas! Te vamos a llevar a la de abajo ¿Qué? ¿Me vais a encerrar? Sois los claro delincuentes que sí, vosotros Claro que sí Sois vosotros ¡Para de resistirte! ¿Dónde le ¡Veis! Sí, sí. sí, pero harta, pero, ¿pero eso me está yendo la cabeza. Me está diciendo que sí, pues, te vas a llevar absolutamente todo lo peor. ¿Quieres que te cuente que no? Soy? Mira para adentro, hombre. Y ya te puedes estar sentando, Nacar, ya te puedes estar sentando porque las cosas que estás haciendo son muy extrañas. Qué raras, son tío, muy que extrañas. La juega, ¿sabes? Disculpa, aquí, Kisara y no te das cuenta. ¿Sí? Nacar. Nacar, sí, justo viene el maldito secuestrado y tú, justamente el Nacar viene encapuchado de la misma calle, al mismo maldito y con ese, la misma ropa, ¿no? Rodolado, También con la misma ¿casi? ropa. ¿casi? Sí. Así que coge y siéntete. Siéntete. Salt no se sé, este tío, sí, estás loco la cara, pero loco tú, que me han metido un sótano con las esposas cuando no he hecho nada, estaba arreglando un motor de la piscina y yo pasé a buscar a Ari, tío, con los cascos y la capucha como hago cada mañana, tío. Con mi chaqueta, que Ahora tú no te puedes poner por la capucha, tío. Inalika, estás locos. Mira, te vamos a dejar aquí y vamos a volver y te vamos a hacer más preguntas. Así que piénsate si tú quieres estar aquí durante todo el resto del día hasta que nos cuentes la verdad. Va a pasar el resto del día, ¿quieres tú? ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Vale, sí, sí, esto me Pero cierra la puerta, tío. Te vas a escapar de aquí. Te vas a escapar de aquí. ¡Oh! ¿Sabes? Y te vas a ir para el suelo ahora mismo. Pero, Saray, ¿por qué no cierra esta maldita puerta? Pero estás nerviosa con todo lo que está, está pasando. Con lo que nos ha costado atrapar a este maldito secuestrador. ¿Qué secuestrador? ¿Qué dices? Todo, nos vas a contar todo, tío. Pero si no he hecho nada, tío. Maldito cerdo, más. Pues colabora con nosotros. No te que escapar. Simplemente tienes que decirnos qué ha pasado. Cuando me estás esposando en un sótano y me, me estás diciendo que me vais a dejar sin comer y sin beber. Hombre, es que esto es muy raro. ¿Qué hacías ahí metido en la piscina? ¿Qué hacías venido de allí? Arriba. En tampoco estabas. Cuando yo estuve en Cerrarera tampoco estabas. ¿Y ahora estás aquí? En Acá. ¿Y te escapas? Estás haciendo muy raro. Así que te vas a quedar aquí y vamos a cerrar esto con llave. Para el sal, te lo voy a cerrar yo. Te vas a quedar aquí y punto. Y pero también. Te vas a Yo voy a dejar un poco de luz porque no te cagres. Porque ahora. Vas a sufrir Te vas a dar secuestrador Madre mía, harta Es que me cago en la maldita leche Es que nacar, todo nacar, todo nacar Todo maldita mente nacar, tío Todo maldita mente nacar Vale, Sara tranquila, ¿vale? Que no, que no pasa absolutamente nada Escúchame, Nácar pinta muy mal Hay que hacerle un interrogatorio Tú y yo tenemos que estar a una para preguntarle sí. cosas a Nácar Para decirle esto, esto, esto y esto Porque es que desaparece mucho Sara Sí, es que me sale fatal por él Porque no me pero esperaba todo esto Pero todo el rato o sea, Sí, desaparece, vuelve, viene, no sabe, está ausente claro. Se mete ahí debajo es Hace que que cosas está, rarísimas Se no cuela en la casa Nácar no tiene ni idea de motores de piscina, Sara, y Como un tío de 20 años va a tener ver arreglar una maldita piscina Que es gigantesca Una pregunta que 100% hay que hacerle en el interrogatorio Es qué es lo que esconde esta carta sí. Que nos ha dejado 100% la persona Que ha venido antes sí. ¿Qué más le podemos preguntar para sacar la información? Hay que hacerle preguntas trampas Sí, que dónde está, cuando se va, dónde se va Con quién se va, dónde va Que, que no sé, qué frecuenta cuando se va Porque si no, alguien lo habrá visto Dijo ayer que se iba con unos amigos Primero dijo un amigo, luego dijo dos amigos Y además, yo le voy a chantajear Con un secreto que él no quiere Porque le da muchísima vergüenza Admitir delante de absolutamente toda la máxima cosas Que soy yo la única persona que lo sé Vale, Muy vale, cocho. sí, sí, sí Haces, ¿Vale, haces, haces, haces, haces eso sí, sí, por favor, lo importante recuperar a Ari. De verdad, no entiendo nada, tío. ¿Por qué me he dejado en el maldito sótano sin comida, sin bebida? Me han ¿En qué momento harta mi esposa a mí? Si no le he hecho nada, simplemente ido a dar un paseo con los cascos y me estás diciendo que hay un psicópata que ha venido a casa. Yo qué sé, tío, no tengo ni idea de contarme las cosas como personas y yo hablaré, pero no me metéis en un sótano mugriendo, sin comida y sin bebida. Unas esposas que no me dejan ni ser de aquí, tío, que harta me ha retenido el suelo. Se va a arrepentir toda su vida haberme hecho esto. ¿Sabe que yo no tengo culpa? Es que no yo lo único que pido es que, por favor, absolutamente todo el mundo a al canal por absolutamente todas las locuras Que están pasando ahora mismo en casa Suscribíse al canal porque es gratis y tenemos que superar A Neymar Jr. en suscriptores Así que es vuestra misión y es mi misión, ese es vuestro reto Y tampoco olvidéis, Maximum Squad Que tenéis harta moda la primera línea de descripción De hecho, Sarai, tengo una pequeña sorpresita Para ti, para que te relajes Pues además voy con esta eh. no, Pues, Sarai, para que vayamos al Conjunto, de he salido Esta maldita Súper sudorera, ¿te quedas? Bastante, pero bastante, bastante, bastante, bastante bien. Vamos a hacer el interrogatorio sí. a Nacar. Vamos a ir a maldita mente a por él, a por él, a por él. Os voy a dejar de la primera línea de descripción. Hay muchísimas cosas: camisetas para el verano. Ahora que se está acabando, son super, mega, ultra necesarias. Sudaderas, gorros, sobre todo en libros que la gente tiene que leer. Por favor, tenéis que ¿Tenéis leer, Maximus Tenéis que leer. Bien. Bien. Te quedas súper bien, eh. Buatísima. Así que, Maximus Pan, lo que estaba diciendo, tenéis este pedazo de libro, el nuevo Harta contra el. Alien máximo, super, mega, ultra, cholo De hecho, tú tienes el maldito alien ahora mismo ¿Eh? en la camiseta Que te lo en la segunda línea de descripción O sale el 2 de marzo en absolutamente nada En absolutamente todas las librerías Así que ahora sí que sí, vamos a ir a por Nácar y vamos a descubrir todo. Es que se están comportando súper raro han hecho complot contra mí, lo único que quieren es quitarme de en medio, no sé si me van a hacer algo malo si me van a matar, si me van a llevar a un sitio y me van a tirar por una montaña, yo que sé de qué son capaces de hacer ya, porque, que no sé tío no estoy haciendo absolutamente nada, simplemente estaba arreglando el motor de la piscina de Sara y que salía agua, me di ayer cuenta de que salía agua del motor y nada más, es que no entiendo nada, están tramando algo súper raro, al final los perjudicados van a ser ellos, porque como me enfadan, van a pasar cosas muy malas. Sí que es verdad que hay un secreto que Solo sé yo, o sea, pero es que no se lo voy a decir Ese secreto es mío, o sea, no tienen que saber nada No se lo voy a decir ni aunque me estén torturando aquí 24 horas Porque es una cosa que me voy a guardar Y además, todo me huele muy raro ¡Tengo hambre! ¿Sí? ¿Tienes hambre? Pues he llegado tu pesadilla. Ha llegado tu maldita pesadilla Naka. Y es que te vas a quedar en este maldito zulo El resto de tu vida si no me contestas A un par de preguntas, ¿vale? ¿Dónde fuiste el día del coche con ese amigo o amigos? A un bar, a tomar algo vale. Lo que hace cualquier persona normal en cualquier día de la semana Cuando ya no tiene que trabajar o... No, no, cuando ha desaparecido Ari? Claro, ¿te vas a un bar con tus amigos cuando eh, Ha desaparecido Ari? Está. Pues a lo mejor me apetece desconectar un poco De toda esta mierda de que estoy todo el día buscando a Ari ¿Qué te crees? ¿Que no hago nada? Por una hora que me vaya Y quede con dos amigos, ¿qué pasa? ¿Vale? ¿Sigue? ¿Qué te pregunta? Sé que sabe lo que es esto, porque te he escuchado antes que tenías un secreto y estoy 100% seguro que es esto. ¿Eh? ¿Qué es, eso? es esta maldita carta? ¿Qué es lo que pone en esta carta antes de abrirla? Dímelo, Arancar, es que dímelo. O sea, si sabes lo que hay en esta carta, yo te lo juro que te suelto. Sí, pero sí. te, sí. te lo digo, lo juro. Sí. Te lo voy a decir. ¿Qué hay? ¿Qué es? Pues que es un psicópata de enterar a un ¿Yo qué sé que hay en esa carta? Ya estamos. No grites y simplemente mantén la calma y vienen las cosas como son. Otra pregunta pregunto yo de estaba qué estabas ahí la, en los motores de la piscina? si sí, tú tienes ni idea de motores de piscina. ¿Pero qué? Porque salía agua y quería mirar dónde salía para intentar arreglarlo, poner un cubo o algo. ¿Sabes? No sé, no sé, no sé, es que no me cuadra. No me cuadra, eso se arregla bien más bien fácil, dándole un botoncito y ya está. Bueno, de pues hecho, viene de mantenimiento cada año y no, estaba bien. Bueno, pues que sí... No es la... temporada tampoco, no sé, Nacar, no sé. Estoy muy decepcionada y de cabreada contigo. No sé, espero que digas la verdad. ¿Dónde va ahora esta? Encima se enfada conmigo, cuando no han hecho nada, yo flipo, tío Yo es que, no sé, ser buena persona en este mundo, mira, se paga, que acabas esposado en un sótano A ver, Arta, ¿tú en serio te crees que yo me voy a llevar a Ari y la voy a secuestrar Cuando he sido el único de esta casa que ha intentado que tenga un poco de libertad Que ha luchado para que no esté encerrada Y que, tío, que soy tu amigo, ¿tú te crees que me voy a llevar a Ari y la voy a secuestrar? ¿Tú alguna vez me has visto que yo sea así, tío? Por favor, Arta, que lo único que he intentado hacer es ayudar, tío No sabe, ¿vale? Para que veas que yo también estoy intentando ayudar a absolutamente todo esto. No sé a no, ahora es tu mejor amiguita, ¿no? No, pues no, no, pues sí, no, con ella no, pero no, es que es que que normal que dude de ti porque ti no, hoy no, no, estado sí no, sí que estuviste, pero ayer no, Sarai no, estuvo ah, el yo a ella, Sarai, no, la metes aquí esposada, no, no, no, no, no, no, a no, a no, no, no, va no, no, no, no, abrir la carta porque no, apoyando un no, pero no, no, no, no, no, un no, no, no, no, no, no, de no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la carta del supuestador 3, 2, 1, pues eso, tío. Pero ábrela, vale, ábrela. Vale, tiene un texto súper extraño. Es otra maldita carta y está escrita absolutamente con el mismo fútbol. Que más os Lo vais a ver vosotros antes que yo. 3, 2, 1. Vale, no sé lo que está poniendo aquí, pero aquí está. Exclamación. Unas coordenadas súper, mega raras. Y aquí pone: No soy el secuestrador. Voy con vosotros. Anónimo y su firma. ¿Qué? ¿Qué, sí, tío? ¿Cómo con anónimo? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué puede ser? ¿Porque nos está ayudando? ordenadas por la noche y sin Sarai porque quieres ir de repente sin Sarai y quieres ir conmigo, no me quieras hacer una boscada, no yo ya no me fío, que no, que no te quiero hacer ninguna que no me fío de ti harta tío, que más es posible? Pero sátano me ha dicho que no iba a comer en dos días, ¿tú te crees que me ha pero eso, solo. Simplemente, eso simplemente son unas palabras y ya está Que no te voy a hacer absolutamente nada, te voy a soltar, mira, de hecho, tengo las banditas llaves aquí Y que te voy a soltar y vamos a irnos justamente por la noche Para que Sarai no se dé cuenta, tío Para que veas que voy con buena fe, mira, te estoy quedando las esposas y eres totalmente libre Laca. Pero tú has loco, ¿cómo me es que ser un puto salado con las esposas, tío? ¿Qué es Sarai, tío? ¿Y si Sarai qué, es, tío? Yo en qué momento te he fallado, tío, de esta Laca. investigación Tío, estás loco, Arta, estás loco No quiero ir contigo a buscar nada, tío Se me ha ido un poco la cabeza Pero por otra parte, ha sido una decisión Muy acertada, porque claro Teníamos que comprobar si Nacar era el secuestrador O no era el secuestrador, porque olía muy raro Nacar, tío, lo siento, eh Lo siento, ¿eh? es que... Quizás se me ha ido un poco la olla, ¿sabes? Lo siento, eh, tío. No, tío, no me esperabas esto, todo de ti. estoy ayudándote en todo, tío. Yo ¿Tú también me lo pagas encerrándome en un tosatano diciendo, tío, cosas que no tienen sentido cuando qué de malo tiene ir con una capucha por la calle ah, o ir a con a unos ver, amigos. A tío A ver, Macar, a ver. Yo entiendo que esté nervioso por desaparecer Ari. Hay, yo hay estoy. cosas que no cuadran en tu historia. Pero bueno, mira, te las voy a perdonar. Y vamos a liarnos tú y yo para ver qué es lo que malditamente hay en esas coordenadas. Tío, vamos a verlo. Vamos a escaparnos de noche de la casa para que Sara no se dé cuenta de que nosotros nos hemos ido y vamos a investigar por nuestra cuenta. ¿Te parece vale. bien? Vale, pero a la mínima que vea algo raro, me piraré. Perfecto, así que vamos a esperar hasta la noche, Máximo Squad, y vamos a ir a las coordenadas que hoy tenemos la posibilidad de recuperar a Ari. Pues Máximo Squad, ya es de noche, ya estamos justamente aquí, estamos en las coordenadas. Mirad qué auténtico mal rollo que da absolutamente todo esto. Es que esto parece un maldito cartel de Chernobyl, ¡nacar! Tú métete el primero, venga. No, no, métete tú, porque tengo que ir yo. Sí, porque tú? el primero siempre muere. Adelante, vale. para, cuidado, ah, esto pincha, tío. Claro que pincha, así que tú Mira, tú mira, mete. Que pinchos, tío? ¿Cómo me voy a pasar por aquí? Pues no lo sé, tío. Métete y ya está. muy mal rollo. Ya se queda mal rollo, mira pero macho no, es no, lo que hay Tío, Es lo que hay. Es un dope, que va a mí tío, tío me ríos, hace boah, mucho frío. Guau, guau. ¿qué es eso, tío? Mira, ¿la, que es una maldita construcción. Es con una casa, tío. Una casa. Flipando. Pero que vámonos de aquí, harta, que nos van a. Pero a saber qué hay aquí, tío. A saber qué hay aquí dentro. Vale, ¿y si esto es la base secreta de Sarai? Hola. Hola. Hola. ¿Hay alguien? Un este. un ¿Un un un que que si les avisamos van a van a sí. prepararse Mirad, este chaval, o sea, 10% añadido porque mira hay, hay pasos, no hay, hay, hay pasos aquí Pasos aquí pasos y son pasos muy pero que muy muy muy recientes Hola Y el colchón ha caído ahí Sí, puede ser un colchón Hola Ahorita me da mucho miedo tío A ver ya, si a pero vas a, hay a ver bien. que bajarlo no, Bro, bro. Bueno, ya sé cómo acaba, acaba esto de la las películas de miedo, sí, tío. No, tío. Siempre sí, mori moriríamos, tío. No, tío, yo tampoco. Salvando me... a mi maldita hija. Vale, pero preferiría vivir y salvarla de otra manera, tío. Sí, pero, ¿Hola? Es sangre. Maldito. No, no. Es sangre, es sangre harta, es sangre harta. Es, muy... es sangre harta. Sí, porque es algo rarísimo, rarísimo. No, rarísimo. Rarísimo. no sé, Es una puerta. Muy reforzado, mirad. Parecen unos barrotes de carne. Es que aquí puede estar alguien perfectamente ¿Hola? Venimos a investigar en Son de Paz ¿Qué que No hay nada cosa más Esto es una pared ni nada, tío Hay un maldito que no ha ido a la Esto es una auténtica locura, tío Esta es una pared súper buena Con barrotes, todo esto roto Como que parece que está hecho todo manual, ¿no? Como la pared esa de Sala, la casa de Saray Que era pared falsa Sí, sí, sí, sí realmente sí, esto está hecho a posto ¿Te imaginas que aquí este área? Claro, ¿qué sentido tiene que Sarai nos diga las propias camaradas donde está Ari? No tiene sentido. Bueno, ¿y si es una trampa y nos están está una trampa para enterrarnos aquí dentro? No tengo absolutamente ningún tipo de maldita idea. Están las dos puertas cerradas. Estoy muy nervioso, por eso estoy hablando un poco, de verdad. Es imposible romper un ganado tan grande. Pero he tenido una idea. He visto que en el techo sí que es verdad que hay cosas rotas. Entonces, a lo mejor si levantamos un ladrillo o una pieza, nos podemos colar por el techo. Aunque es una auténtica locura. Harta, harta. Vamos, a... vamos a ir arriba a ver el techo y a ver si hay alguna manera de quitar alguna placa y poder saltar por el techo. Vale, vamos al techo. Ya he llamado a la policía. Voy a entretener a Nacar cuanto máximo pueda para que le dé tiempo a llamar a la policía y a Nacar. Secuestrador, ¿dónde estás? Vale, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Vale, vamos, vamos, vamos, vamos. Tío, Arta, esto es una tapadera 100%, tío. Aquí esconden algo muy tocho. tío? Mira, es que mira, esto está hecho a Hay placas que están puestas encima una de la otra, entonces se pueden poder sacar. El problema es que si pasamos el techo y nos caemos para abajo, no sabemos cuánta altura hay, tío. Esto no es nada fiable, mira, tío. Esto no es nada fiable, tío. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Se puede subir, mira, escucha para mí me acapillo cruje wow wow los wow. Esto es sí, una, una parte aspirada mira es una mala es una parte o sea esto era un techo de cristal entero y se fue rompiendo y ha acabado siendo esto que veis aquí no se puede pensar aquí tampoco eh arte y salud sí, sí, sí. no, que ha venido la, la maldita policía a por qué porque estás secuestrado de mí vaya a grabar policía vale vale vale vale vale qué haces, arte que me tiene tío que no soy nada tío que no